Bien, buenas tardes, quienes habla Sandra Reyes. Les doy la bienvenida a este webinar sobre la convocatoria fría 2023. Vamos a tener un espacio de presentación y consultas. La presentación estará a cargo de Alesia Zuqueti, Coordinadora de Proyectos de Investigación y Cooperación del ACNIC. Y antes de pasar con Alesia, para quienes ya conocen o para quienes participan por primera vez en un webinar del ACNIC, voy a contarles algunos detalles para que puedan aprovechar al máximo la presentación. Vamos a estar en esa sesión aproximadamente 60 minutos. Durante todo este tiempo ustedes van a poder realizar las preguntas que tengan en el panel de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de la plataforma Zoom. Eh, vamos también a contar con la participación y apoyo de Clara Cremona, ella es asistente de proyectos de cooperación del ACNIC, que también estará respondiendo las preguntas sobre la convocatoria fría. Y con, también importante, dado que este webinar es en español, vamos a contar con interpretación simultánea en tres idiomas, español, inglés y portugués. Y bueno, para finalizar, eh, este webinar está siendo grabado y en los próximos días vamos a tener la grabación para que vuelvan a verlo en la página del ACNIC en la sección webinars. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y ahora sí vamos con Alicia. Alicia adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sandra. Eh, bienvenidos a todos y muchas gracias por eh, el tiempo en esta, en esta sesión. Por nuestra parte, eh, vamos a participar, como comentaba Sandra al inicio, con Clara Cremona, eh, mi cole colega del de área de cooperación, que se va a ocupar eh, de también responder algunas de las principales consultas que, que puedan llegar a surgir en esta, en esta instancia. El objetivo de este espacio de presentación y consultas es abordar algunos de los aspectos que normalmente no presentamos en, en las presentaciones acerca de, de la convocatoria FRIDA, puntualmente relacionados a la postulación en esta etapa inicial que actualmente, como saben muchos, se encuentra abierta, así como también qué ocurre luego de, con aquellos proyectos que efectivamente son preseleccionados y pasan a postular el proyecto completo y finalmente eh, también realizar algunas recomendaciones eh, respecto al proceso. Así que siéntanse libres de, de realizar todas las consultas, eh, por un tema de tiempo, aquellas que no puedan ser eh, abordadas durante la sesión, vamos a eh, darles respuesta a través de, del correo de Frida. Bueno, puntualmente, FRIDA, como muchos saben, es un programa de apoyo a proyectos, iniciativas y soluciones para el fortalecimiento de Internet en la región. Es organizado y coordinado por LACNIC, consta de un llamado anual, abierto y público, que se realiza bajo la guía de un jurado externo, compuesto por expertos regionales en las categorías y ejes temáticos que son definidos para cada convocatoria. En este caso y este año puntualmente, eh, los miembros del jurado son Andrés Lombana Bermúdez, Antonio Moreiras, Carolina Guerre, Ilán Meléndez y Mauricio Oviedo. Frida cuenta con 19 años desde su creación y en este periodo ha bueno, evolucionado la convocatoria anual, también intentando responder a través de, de los ejes temáticos y las categorías a los desafíos eh, y a la evolución de los desafíos en lo que es el desarrollo de Internet a nivel regional. En este periodo se han eh, apoyado 122 proyectos bajo la modalidad de subvenciones, así como siete escalamientos de proyectos, o sea, un, bajo una modalidad que existía anteriormente, para eh, continuaciones y fases ulteriores en el desarrollo de un proyecto. Y también se han destacado 47 proyectos, iniciativas o soluciones bajo la modalidad de premios a nivel regional. Frida cuenta con dos modalidades y tipos de apoyo. Por un lado las subvenciones que buscan brindar financiamiento hasta 30.000 dólares, así como también apoyo técnico y seguimiento, lo cual es particularmente importante para las organizaciones también que son, que son seleccionadas efectivamente y se centra en proyectos con una duración máxima de hasta 12 meses. Por otro lado tenemos los premios que buscan distinguir y destacar a proyectos, iniciativas o soluciones que presenten evidencia concreta de impacto y de resultados específicos, ya sea que se encuentren en este caso eh, finalizados o en curso. Y en este caso se brinda un premio equivalente a un monto de 10.000 eh, dólares. Las categorías de beneficiarios del de programa son muy amplias. Por un lado tenemos, se dirige a actores de la comunidad técnica, como ser operadores, IXPs, nox entre otros. También está enfocado en el sector académico en general, como ser universidades, centros de investigación o grupos de trabajo expertos. También pueden postular actores de la sociedad civil, puntualmente asociaciones, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, entre otras. Empresas públicas o entidades públicas y gubernamentales, así como también aquellas privadas o empresas, también integran las eh, categorías de beneficiarios. La convocatoria anualmente se estructura en eh, categorías temáticas específicas que tienen un objetivo puntual, así como también en ejes temáticos que buscan eh, tener... Digamos, objetivos presentar de forma más eh, sistemática eh, los objetivos concretos y los temas concretos de, de cada convocatoria. En general, las categorías temáticas, más allá de algunos ajustes, eh, tienden a mantenerse de forma eh, similar durante, durante los años. En primer lugar, tenemos estabilidad y seguridad de Internet, que busca promover esto a través de cuatro ejes eh, fundamentales y de una subcategoría integrada desde la, eh, el año 2022, al uso y la aplicación de la tecnología blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet. En segundo lugar, conectividad y acceso a Internet, que busca favorecer tres aspectos y atender eh, proyectos o, que presenten Desafíos relacionados a favorecer la conectividad, por un lado. En segundo lugar, a incrementar o mejorar la calidad del acceso a Internet en zonas que ya cuentan con ello. O en tercer lugar, a potenciar a los proveedores de servicios de Internet a nivel regional. Y finalmente, en tercer lugar, la categoría Internet abierta y libre, donde se espera que se presenten proyectos que busquen abordar desafíos actuales en América Latina y el Caribe relacionados a Internet y derechos humanos, así como también a inclusión digital a nivel regional, que son específicamente los dos ejes temáticos dentro de esa categoría. Por otro lado, en este caso, en lo que respecta a los ejes temáticos, que como mencionaba anteriormente son eh, más específicos, y tienden a tener una descripción eh, concreta, un objetivo concreto, una descripción y también temas específicos, y es importante considerar esto en el momento de postulación. En el caso de estabilidad y seguridad, tenemos cuatro, arquitectura y operación de redes, ingeniería de tráfico e interconexión, criptografía, seguridad y resiliencia, y desarrollo futuro de internet. Como mencionaba, cada uno tiene un objetivo puntual y se mencionan también algunos temas eh, específicos de interés. En segundo lugar, en conectividad y acceso, tenemos inicialmente eh, conectividad a internet centrado en eh, propuestas que mm, busquen eh, proveer conectividad a zonas o poblaciones rurales o urbanas que carecen de la misma o con cobertura deficitaria. Hay un gran énfasis en los modelos alternativos de acceso y en innovar en soluciones para proveer conectividad a regiones que no la tienen. En segundo lugar, tenemos acceso a Internet para un servicio de calidad, que como mencionaba al inicio, se centra en soluciones, en propuestas que busquen mejorar o potenciar la conexión ya existente en alguna zona o a beneficio de alguna población específica. Y en este caso, las propuestas pueden centrarse en un aumento, por ejemplo, de la velocidad en el acceso, entre también otras soluciones que puedan determinar que sean necesarias de acuerdo a una evaluación del contexto específico al que se dirigen. Y en tercer lugar, las estrategias para potenciar a los proveedores de servicios de Internet a nivel regional, que es un eje temático amplio, que busca en primer lugar eh, que se generen propuestas eh, y proyectos centrados en los desafíos que puedan eh, tener los, eh, los ISPs a nivel regional. Esto puede incluir tanto la compra de infraestructura como la generación de instancias de capacitación o tal vez también eh, la generación de estrategias de negocios, siempre y cuando esto se articule en, el, en una propuesta específica. Y finalmente, Internet abierta y libre, que como mencionaba, tiene dos ejes temáticos, Internet y derechos humanos e inclusión digital. En el primer caso, se podrán presentar propuestas eh, en áreas... De, que, bueno, que busquen abordar en gran parte cuáles son los desafíos relacionados a Internet y los derechos humanos en áreas como la libertad de expresión, la, el uso de los datos y la privacidad, también el rol de tecnologías emergentes como por ejemplo inteligencia artificial y su impacto en los derechos humanos, entre otros, y finalmente inclusión digital centrado en... Eh, desafíos relacionados a la brecha digital, entendida de forma multidimensional y amplia, donde podrían presentarse también proyectos que aborden temas como las habilidades y competencias necesarias para el futuro del trabajo, eh, para la educación y el futuro del trabajo, así como también eh, otros relacionados a las brechas de conectividad o a las brechas digitales en general. Y por último hay una subcategoría que está relacionada a estabilidad y seguridad de internet que eh, como les decía es sobre el uso y aplicación de blockchain en ese ámbito. En este caso concreto se eh, orienta a proyectos de investigación, estudios de caso o desarrollo de pruebas de concepto o prototipos siempre y cuando se busquen obtener objetivos prácticos eh, y resultados que contribuyan a generar una solución a una problemática o a generar conocimiento. Dado que este es, es un ámbito nuevo y un ámbito que se introdujo también, una, una subcategoría y un tema que se introdujo en la convocatoria de Frida eh, desde 2022, también... Es, eh, se busca que se genere conocimiento sobre esto, que se puedan a, realizar abordajes iniciales, o como decía, estudios de caso, eh, pruebas de concepto, prototipos. En lo que respecta a los requisitos generales de postulación, eh, estos requisitos, por un lado, en la convocatoria FRIDA, y desde eh, el 2022... Se, por un lado se encuentran los requisitos generales de postulación relacionados a, eh, a la elegibilidad, digamos, de las propuestas que se presentan y por otro lado los criterios de evaluación que están relacionados a eh, justamente la evaluación de las propuestas por parte del, del jurado ¿no? que integra la convocatoria. En este caso, los requisitos generales son la relación con el objetivo del programa Frida puntualmente con el objetivo de fortalecer internet y, y mejorar internet a nivel regional, contribuyendo a una internet global, abierta, estable y segura. La pertenencia a una de las categorías de beneficiarios, que como vimos son muy amplias, por lo cual eh, en ese caso también, también podrían presentarse propuestas conjuntas eh, con integrantes de distintas categorías, y, y distintas organizaciones proponentes, en tercer lugar la erradicación y el desarrollo de las actividades en América Latina y el Caribe, y puntualmente en los territorios que integran el área de cobertura del ACNIC, que son 33, y en este caso también es importante que la propuesta se enfoque en... Bueno, en ya sea un contexto local, nacional o regional, pero dentro de esa, eh, esos territorios. Esta información también acerca de las zonas específicas se encuentra tanto en el sitio del ACNIC como también en las bases de, de la convocatoria de este año. Luego es importante considerar eh, entre los requisitos, y es uno de los aspectos que se considera como cuando como vamos a ver eh, a continuación, la postulación a una de las categorías temáticas y la relación con los ejes temáticos o la subcategoría para el caso de estabilidad y seguridad. Específicamente con la descripción, que como mencionaba, en gran parte es algo que busca guiar a los postulantes. Y, y es importante que exista una relación entre la, lo que es el objetivo de cada categoría temática y de cada eje temático, con la formulación inicial de, de la propuesta. Dado que también es un aspecto que se evalúa posteriori. Y finalmente la relación con requisitos específicos en términos de duración, financiación y desarrollo abierto y libre. Esto se refiere puntualmente a, en el caso de las subvenciones, que como vimos en, eh, se puede solicitar hasta 30.000 dólares, y los proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses. En el caso de los premios, eh, los limitantes, bueno, son, eh, la limitante en este caso es eh, que los proyectos se encuentren en curso o hayan finalizado, y el desarrollo abierto y libre, que es un aspecto que eh, vamos a comentar un poco eh, en profundidad, dado que es, es algo que surge en distintas consultas que nos han realizado. Algunas características generales de las postulaciones, de la postulación en sí, tanto en esta, bueno, en esta instancia inicial en la que nos encontramos ahora, eh, es la posibilidad de postular más de un proyecto en la misma o en distintas eh, categorías temáticas, la oportunidad de postular en la modalidad de subvenciones, de premios o también en ambas que es algo eh, que, bueno, que ocurre, las categorías y ejes temáticos amplios que posee la convocatoria, pero como mencionaba anteriormente, que tienen objetivos y descripciones concretas que es importante considerar. Algunas consideraciones generales eh, que nos parecía importante mencionar para eh, la postulación. Por un lado es importante analizar esta descripción de las categorías o la subcategoría. Es algo que eh, en particular en el caso de... Eh, es particularmente necesario en el caso de conectividad y acceso a Internet y en el caso de eh, Internet abierta y libre. En segundo lugar, seleccionar el eje temático que se asocie mayormente al proyecto. Identificar el tipo de apoyo que corresponde, si es subvención o premio, dependiendo de las características de cada una de las modalidades. Y a nivel eh, más administrativo y específico, bueno, acceder a la plataforma Frida de postulaciones. Este es el enlace, pero también pueden acceder a través de programafrida.net, donde se encuentra toda la información registrar un nuevo usuario o ingresar al sistema con las credenciales que ya, eh, con las que ya cuentan y finalmente completar el formulario con los campos solicitados. Eh, en esta instancia inicial, la postulación se realiza en un máximo de 1.350 palabras, con preguntas específicas relacionadas a los eh, tres macro criterios de evaluación que existen a modo de guía para eh, los postulantes. En lo que tiene eh, puntualmente relación con la evaluación, como mencionaba al inicio, la convocatoria se encuentra directamente, re, eh, la postulación se encuentra relacionada a la, a la evaluación, eh, y los criterios puntualmente de evaluación, son los que informan de alguna eh, por decirlo de algún modo, el formulario y las preguntas que se realizan. Por lo cual en este caso nos pareció eh, interesante bueno comentarles, en el caso de la evaluación, hay dos etapas, como muchos saben, en esta etapa, en la etapa inicial, y una vez que eh, cierra la postulación, se realiza un screening interno, que es lo que determina si la propuesta cumple o no cumple con los requisitos generales, que son los que vimos anteriormente, de relación con el objetivo del programa FRIDA, pertenecer a una de las categorías de beneficiarios, así como también la erradicación en los territorios del área de cobertura del ACNIC y una propuesta enfocada en ellos, entre otros. Y la evaluación del jurado, que determina en esta primera etapa, una vez que se cierra, la, la etapa 1 de postulación inicial, el 31 de mayo próximo, si la propuesta se asocia o no a los criterios de evaluación que están establecidos. Eh, que como muchos saben, a partir de las bases o del conocimiento que han tenido de la convocatoria en etapas anteriores, esos criterios son relevancia y aplicabilidad, impacto y resultados esperados u obtenidos, y continuidad, sustentabilidad y replicabilidad. Los proyectos que son preseleccionados pasan a una siguiente etapa, donde aquí pasamos a una fase eh, donde son evaluados cuantitativamente y con mayor profundidad, porque lógicamente postularon la propuesta completa. Entonces, en el caso de relevancia y aplicabilidad, eh, esto tiene un peso del 35% del total, Impacto y resultados esperados obtenidos un 40% y continuidad, sustentabilidad y replicabilidad un 25%. Por otro lado tenemos también los criterios de segundo orden que son valorados eh, positivamente. Que son por un lado el carácter innovador de la propuesta, la inclusión de la perspectiva de género, la asociación a los objetivos de desarrollo sostenible. pasando puntualmente a lo que sería eh, la evaluación la postulación en sí mismo en primer lugar tenemos bueno en esta etapa actual que se encuentra abierta eh, que inició el 26 de abril pasado y que se encuentra abierta hasta el 31 de mayo nos encontramos en esta postulación simplificada como comentaba eh, e inicial a través de la plataforma de postulaciones de frida con lo cual eh, se van a encontrar con un formulario donde se solicitan datos generales de las organizaciones proponentes del proyecto, de las personas que componen esas organizaciones y que van a estar involucrados en el proyecto, del responsable del proyecto, así como bueno, cuestiones eh, generales como país, eh, datos, entre otros. Por otro lado, el título de la propuesta un máximo de 25 palabras, un breve resumen del, del proyecto, de no más de 500 palabras, y luego campos específicos que están relacionados a los criterios de evaluación. Y en este caso, esto contabiliza, se, se debe realizar en esta postulación inicial en un máximo de 850 palabras. Puntualmente, eh, se... Ha, pues, se consulta acerca de la relevancia y aplicabilidad de la propuesta en relación a una serie de ítems que, que se encuentran allí, donde esto se debe explicar en un máximo de 250 palabras, impacto y resultados esperados u obtenidos, se menciona obtenidos para el caso de los premios y, eh, bueno, de aquellas propuestas que postulen bajo la modalidad de premios y que ya hayan concluido por lo cual cuenten con resultados efectivos y con evidencia de impacto. Aquí también un máximo de 250 palabras y continuidad, aplicabilidad y replicabilidad con un máximo de 250 palabras. En lo que respecta a los criterios de segundo orden que fueron los que vimos anteriormente, que son valorados positivamente, el máximo en esta postulación es en 100 palabras se debería mencionar brevemente, cómo el proyecto eh, se si incluye la perspectiva de género, cuál es el carácter innovador de la propuesta, y, bueno, y seleccionar un, eh, una, bueno, el objetivo de desarrollo sostenible que se encuentre mayormente relacionado al tema del, del proyecto. Por otro lado, en la siguiente etapa, como mencionaba antes en lo que refería a la evaluación, aquellos proyectos que son preseleccionados son invitados a postular el proyecto completo a través de la misma plataforma y en un plazo máximo de dos semanas después de que se realice el anuncio, de los el anuncio y los contactos con los proyectos preseleccionados. Eh, las fechas para esto son desde el 30 de junio al 14 de julio, y aquí esos proyectos preseleccionados se van a encontrar con un formulario de postulación más amplio y más articulado, con un máximo total de 15.000 palabras, eh, bueno, incluidos los, los campos que no son obligatorios, y con el hecho de que en el formulario de postulación completo se les solicita el presupuesto planificado para el proyecto. Esto es en la etapa 2. Como mencionaba, en la etapa actual la eh, postulación es muy simple y de hecho no se solicita tampoco el presupuesto. Es eh, bueno, un formulario de 1.350 palabras como máximo incluyendo campos que, que no son obligatorios. Volviendo a esta segunda etapa ¿no? de aquellos proyectos que sí sean preseleccionados y que deban realizar la postulación completa. Solamente a modo de ejemplo, porque nos pareció importante comentar cómo es todo el proceso de postulación, y, y también bueno, para aquellos que, que no tienen experiencia con la convocatoria Frida, y que tal vez es la primera vez que postulen, en primer lugar se encontrarían con, una, eh, con la solicitud de eh, una descripción del proyecto de iniciativa, Problemática, abordar y objetivos, con un máximo de 2.000 palabras. Por otro lado, comenzaríamos con los aspectos directamente relacionados a los criterios de evaluación. Por un lado, la relevancia y aplicabilidad, con un máximo de 5.000 palabras, 1.000 en cada campo. Como mencionaba antes, esto está relacionado a algunos ítems, que lo que no se espera en ningún caso, y, es, eh, y esto también se menciona en la postulación inicial, no se espera que los proyectos en, eh, aborden en su postulación todos los aspectos y todos estos ítems, sino que están incluidos a modo de guía. Entonces, por un lado, desafíos y necesidades de la región, cómo el proyecto se asocia a eso, cómo aborda algún des desafío, como supo, si supone o implica un avance del estado del conocimiento o en la categoría temática o eje seleccionado. Por otro lado, cómo se, eh, se solicita también que se expliquen los objetivos, la metodología y las actividades propuestas, que se elenquen las actividades previstas eh, en orden cronológico y. Eh, si sí, lo considerarán pertinente, que se mencione también acerca, algo acerca del equipo técnico y la institución proponente. Por otro lado, en impacto y resultados esperados u obtenidos, que en esta etapa actual, eh, en la postulación, se solicita de forma general, en un campo de 250 palabras, en la segunda etapa de aquellos proyectos que presenten la propuesta com, eh, completa, se tendrán hasta 4.000 palabras, eh, 1.000 en cada uno de estos ítems. Por un lado, el área geográfica, población beneficiada o cobertura alcanzada. Esto implica que de, podrían explicar, por ejemplo, cómo el proyecto se asocia a esto, eh, a qué área geográfica está asociado, cuál es la población que potencialmente podría ser beneficiada por esto. Por otro lado, los desarrollos técnicos que implique eh, a nivel de resultados, ya sea a nivel de hardware, software, prototipos u otros, o resultados materiales a nivel tecnológico. El potenciamiento mejora en los servicios pre, eh, prestados, por ejemplo en el caso de un proyecto que postulara bajo el, el eje temático de, eh, bueno, de acceso, eh, acceso a internet para un servicio de calidad. Desarrollo de conocimiento a nivel práctico y o académico, ya sea guías, metodologías, papers, publicaciones que se, que se espere obtener como resultados, o presentaciones en conferencias, entre otros. Y en tercer lugar, existen campos específicos relacionados al tercer criterio, que es el de continuidad, eh, replicabilidad y sustentabilidad. Eh, esto nuevamente en la segunda etapa, para aquellos proyectos que sean preseleccionados, donde se encontrarán con un campo abierto con un máximo de 3.000 palabras, 1.000 en cada ítem puntual, por un lado continuidad del proyecto, uso, aplicación de los resultados en otros contextos o áreas geográficas o poblaciones distintas a, al objetivo en la región, y eh, si sí hubo alianzas con otras instituciones, ya sea que se hayan generado previamente, que hayan sido identificadas o ya desarrolladas. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los criterios que son valorados positivamente, hay campos también nuevamente específicos, pero un poco más amplios, eh, de, 500, eh, de 500 palabras cada uno, y finalmente se solicita el eh, presupuesto detallado. Bueno, algunas recomendaciones y preguntas frecuentes que hemos identificado eh, más allá de lo que está publicado en el, en el sitio de Frida. Por un lado, una recomendación en general es eh, la de avanzar en la formulación de la propuesta completa eh, a partir del cierre de esta fase actual. Eh, de, bueno, de esta fase, luego hay 15 días prácticamente antes de que se anuncien los proyectos preseleccionados. Y en este caso. Hay algunas articulaciones, eh, y en algunos casos, articulaciones, por ejemplo, que requiere una propuesta con, eh, con otras instituciones, en algunos casos cuando se quiere postular una propuesta desde distintas organizaciones, que en muchos casos requieren distintas semanas para eh, poder presentarse. Por lo cual, en ese caso, esta es una recomendación general. Considerar, bueno, como mencioné distintas, eh, en distintas oportunidades, las descripciones de cada ítem porque buscan ser una guía en la postulación. Y esto eh, también es eh, aplicable a, la, a los criterios de evaluación. Buscan específicamente actuar como, como guía. Considerar que no se deben completar todos los campos. Es importante considerar esas descripciones que se encuentran en el formulario de postulación. Y el otro elemento que eh, no, no llegamos a incorporarlo, pero que es relevante, es que eh, puedan explorar dentro del sitio, de, puntualmente el sitio de Frida, programafrida.net, cuáles fueron los, las propuestas y los proyectos ¿Cuáles son los que se encuentran en curso? Actualmente, ocho seleccionados el, en la convocatoria anterior. Eh, ahí van a poder ver algunos datos generales, como los objetivos, qué actividades, eh, bueno, las actividades propuestas, algo acerca de las instituciones, así como también eh, la, bueno, la recomendación de, de realizar también eh, esto con eh, proyectos de al menos los últimos dos años porque también es algo útil en la, en la formulación de, de la propuesta. Por otro lado, en el caso del presupuesto, hemos tenido distintas consultas acerca de qué ítems se pueden incluir. En todo caso, en esta fase inicial no hay que presentar un, un presupuesto, pero es algo que eh, se consulta respecto a cuáles son eh, los digamos, los ítems que Frida podría cubrir, ¿no? que la, el, la financiación no reembolsable de Frida podría cubrir, eh, puntualmente bajo la modalidad de subvenciones, ¿no? porque en el caso de premios no se solicite una rendición. Y aquí eh, eh, tenemos esos ítems que son, por un lado, los salarios del equipo. Los servicios profesionales, eh, como ser honorarios de consultores, apoyo técnico que puedan, que puedan requerir, entre otros, materiales y equipos, comunicaciones, viajes y viáticos, ya sea para beneficiarios, beneficiarios del proyecto o para los equipos de trabajo, eh, y capacitaciones, entre, entre otros. Y como mencionaba al inicio, en el caso del de requisito sobre desarrollo abierto y libre es algo que eh, se nos ha consultado en distintas ocasiones, por lo cual lo incorporamos en, en, en esta presentación, dado que eh, todo, todos los desarrollos que se realicen en el marco, todos los resultados del proyecto que se realice en el marco de, o sea, sea seleccionado y financiado por Frida, y donde la organización firma un acuerdo de subvención, deben ser de acceso abierto y licenciarse bajo Creative Commons, puntualmente bajo eh, una licencia específica que es la de Sharealike. Esta licencia lo que implica, eh, para hacerlo también eh, más claro, es eh, que siempre se deberá, en todos los casos, atribuir la autoría eh, de los resultados, lógicamente, a la organización y los autores de todo ello, o sea, a las organizaciones, eh, bueno, expertos y miembros que hayan trabajado en todo ello, por ende la autoría de, de, digamos, todo lo que se desarrolla en el marco del proyecto no es de Frida, sino que es de las organizaciones que lo, lo realizaron. Y esta licencia también lo que implica es que externos, eh, una vez que concluya el proyecto, que construyan o amplíen, digamos, el material, el conocimiento o los resultados, ¿no? que puedan utilizarlo y ampliarlo eh, o modificarlo de alguna forma, siempre deberán atribuir la autoría original a sus autores, por lo tanto, las organizaciones responsables, y también hacer uso de la misma licencia. Por lo cual, en lo que respecta, por ejemplo, a las licencias de Creative Commons, no se podría pasar a utilizar una licencia comercial, con fines comerciales. En el caso de desarrollos eh, de software y hardware que creen los destinatarios, también deberán ser de código abierto y libre o de hardware libre. Y en cualquier caso, si surgiera una situación específica, por algún impedimento de una organización, se analiza eh, puntualmente por, por el equipo de cooperación, eh, con eh, el asesoramiento correspondiente a, a nivel legal. Esto también para eh, comentarlo en el sentido de tal vez eh, instituciones académicas o universitarias eh, que tienen reglamentaciones específicas acerca de eh, propiedad intelectual y que requieren un análisis puntual de, de la situación. En lo que respecta a las fechas de la convocatoria, bueno, como muchos saben, la apertura fue el 26 de abril, el límite para esta presentación inicial es el 31 de mayo, el anuncio de los proyectos preseleccionados será el 30 de junio, por eso es que mencionaba la importancia, bueno, de, de utilizar estas, eh, estas fechas también tal vez para hacer articulaciones. La presentación, el periodo de presentación de propuestas completas será del 30 de junio al 14 de julio. Y finalmente el anuncio de los resultados el 15 de agosto de 2023. Y por último, para concluir, simplemente mencionar que este año se incorpora eh, la línea de apoyo técnico no financiero en el marco de la convocatoria que busca brindar oportunidades a entre seis y ocho proyectos que hayan obtenido el mejor puntaje de evaluación y se ubiquen inmediatamente a continuación de aquellos que fueron seleccionados. Esta línea no es una convocatoria adicional, sino que se realiza en el marco de la misma convocatoria FRIDA, pero busca brindar algunas, abordar algunas de las necesidades que fueron identificadas por parte de las organizaciones que postulan a FRIDA y que no han sido seleccionadas en años anteriores, como por ejemplo la generación de alianzas y colaboración con otras instituciones, el intercambio de experiencias, resultados y conocimiento, la identificación de espacios y partners, el acceso a oportunidades de formación, entre otros. Estas actividades se van a desarrollar durante un periodo de seis meses, iniciando a partir de septiembre de este año, lógicamente una vez que ya se haya concluido todo el proceso de selección eh, y el anuncio de los proyectos seleccionados para obtener financiación. Por cualquier consulta pueden dirigirse, como saben, a frida.lacnic.net y bueno, y los invitamos a ingresar a programasfrida.net. Muchas gracias y le doy la palabra a Clara para que comencemos a responder algunas de las consultas. Hola, ¿cómo estás? Ale, muchas gracias, buenas tardes a todos. Eh, tenemos algunas consultas en el, en el panel de, de preguntas y respuestas, así que voy a, a pasar a, a leerlas y les vamos a ir respondiendo. Eh, tenemos eh, primero que nada una pregunta de un asistente anónimo que nos dice... Si un, proyecto puede, si un proyecto preseleccionado en la convocatoria anterior puede volver a presentarse para acceder a la nueva modalidad de esta convocatoria. Y a su vez nos consulta en el segundo formulario lo relacionado al presupuesto, el tema de los tres administrativos y quién aporta el salario, pueden aclarar este punto. Sí, perfecto. Muchas gracias por las, por las consultas. En, en el primer caso... Sí, no hay ningún impedimento para que una organización que haya sido preseleccionada en la instancia anterior vuelva a postular el, eh, el proyecto también que postuló en la instancia anterior, como el año pasado. Como mencionamos en algunos momentos, la convocatoria Frida es altamente competitiva. Eh, basta pensar que en los, en los últimos tres años hubo no, 923 postulaciones y fueron seleccionados 42 proyectos, por lo cual se presentan también proyectos de alta calidad técnica. En, en el segundo caso, puntualmente, respecto al presupuesto, pueden incorporar, eh, siempre y cuando en el presupuesto se solicita específicamente en cada uno de esos ítems, por ejemplo, los salarios. En el caso de salarios, se, se va a ingresar tanto eh, lo que se solicita lo que será utilizado el presupuesto de FRIDA para ello, así como también lo que será aportado por la organización, ya sea proponente o por una contraparte, por otros socios que pueda haber. Y eso es así para todos los casos en, en cada uno de los ítems. Bien, gracias Ale. Esa pregunta ha quedado ya respondida. Tenemos otra pregunta de Henry Godoy que nos consulta si una misma universidad puede presentar varios proyectos. Y bueno, eh, eh, resp voy respondiendo sobre esta pregunta. Como comentaba Alesia muy más temprano, una misma universidad puede pre presentar varios proyectos, puede presentar incluso en distintas categorías o bajo distintas modalidades de apoyo. Marco esta pregunta como respondida. Y tenemos también una pregunta de un asistente anónimo. Nos, nos consulta si un, ICP, un ISP que forma parte de la cartera de empresas del Estado puede participar. En nuestro caso es Copaco S.A. Bueno, eh, digamos, sí, te doy la palabra. Sí, sí, efectivamente pueden participar eh, dentro de la categoría de beneficiarios. De hecho, en todo lo que se orienta a la comunidad técnica específicamente, eh, eh, bueno, eh, se menciona a los, eh, a los ISPs y también, aparte, por otro lado, hay un eje específico, un eje temático específico centrado en los ISPs a nivel regional, por lo cual, eh, sí, podrían participar. Ahí está. Bueno, voy avanzando. Tenemos eh, tres consultas de Marina Siri. Eh, la primera es, ¿los formularios templates son los mismos cada año o hay variaciones? Y bueno, sobre esta pregunta, eh, los formularios eh, han sido actualizados, han ido actualizándose de acuerdo a, a, bueno, a las necesidades de, cada, de la convocatoria de, de, de este año. El año pasado también se hicieron algunas actualizaciones. Digamos, tratamos de ir haciendo ajustes que contemplen las necesidades de cada convocatoria. A su vez nos consulta, ¿es recomendable presentar el mismo proyecto para más de una categoría, cambiando el eje o en función del impacto esperado resultados? Bueno, en realidad las categorías temáticas son bastante diferentes, tienen un foco bastante distinto, por eso es, es que insistimos mucho. Por, eh, insistimos mucho en, en, en analizar cuál es la descripción puntual de cada una, a qué apunta, cuál es el objetivo de cada categoría temática, y cuál es el eje que más se asocia. A excepción de algunos casos muy específicos, como, eh, como mencionaba antes, en conectividad y acceso a Internet, o tal vez podría ser en algún caso en, en Internet abierto y libre, es difícil que se pueda eh, que se pueda presentar un mismo proyecto formulado de la misma manera um, a varios eh, bajo varios ejes temáticos eh, aparte porque dentro de todo debería ajustarse en particular en ese caso el objetivo general y los objetivos específicos no así como los resultados deberían estar asociados el impacto que se pretende a los eh, a cuáles bueno a, a las características puntuales de ese espero haber contestado eh, supongo que sí bueno eh, también la última consulta de Marina es eh, cuánto pesa la articulación público privada y la distribución del presupuesto en este sentido es decir con respecto al cofinanciamiento sí el aspecto de la articulación es uno de los aspectos que se considera en las, la generación de alianzas y, y, bueno, lógicamente también el hecho de que exista eh, en el marco también de, de, la, de la sustentabilidad de la propuesta, el marco de que, bueno, el hecho de que existan fondos adicionales, ideas específicas y, y partners que también, tanto por parte ya sea de la organización proponente que aporte fondos o por parte de Terceros, ¿no? Ahí está. Eh, bueno, continúo. Tenemos eh, otra consulta de un asistente anónimo. Eh, y nos consulta si una red puede presentarse si no está constituida formalmente. Podría hacerlo, no, consulta, Podría hacerlo a través de una organización formal que la padrina. Y bueno, aprovecho a, a contestar esta pregunta. Eh, esta información también se encuentra... En nuestro en nuestro sitio web en la sección de preguntas frecuentes eh, y como indicamos allí no es requisito que una personería jurídica o estar constituido legalmente eh, sin embargo aquellos proyectos o aquellas organizaciones que no lo estén deberán contar con fuertes antecedentes de trabajo eh, y bueno y, y, y como está efectivamente como como nos consulta, para recibir el apoyo de Frida deberá canalizar los fondos a través de una entidad socia que cuente con con personería jurídica. Bueno, espero también haya sido claro ese, esa respuesta. Eh, voy a continuar. Después tenemos una consulta de Catalina Villamarín de Macaya y nos, eh, nos, nos consulta específicamente por eh, salarios del equipo, es únicamente al equipo dedicado 100% al proyecto, o puede incluirse apoyo institucional de personal fijo de la organización que coordina la ejecución del proyecto, como puede ser dirección del proyecto, financieros, etc. Ale, si quieres te doy la palabra. Gracias. Eh, sí, de hecho se podría incorporar como eh, bueno, personal técnico que eh, está um, dedicado al proyecto por lo cual sí, es posible. Bien, perfecto. También nos, eh, Catalina también nos consulta, los 12 meses de duración del proyecto se cuentan a partir de cuándo, en otras palabras, cuándo es el plazo de inicio de la ejecución del proyecto. Eh, y bueno, procedo a contestar esta pregunta. Eh, una vez los proyectos son seleccionados, que bueno, al anuncio la la fecha de, de, de publicación de, de los proyectos que, que son seleccionados para, para ser financiados, que es el, el 15 de agosto, si no, si no recuerdo mal. Eh, eh, iniciamos con el proceso de, de, bueno, de, de solicitud de, de algunos documentos que, que, es, que se solicitan para analizar internamente, y se inicia con el procedimiento de firma, eh, y los proyectos estarán dando inicio eh, alrededor de septiembre-octubre. Eso generalmente, tratamos de, de avanzar lo más rápido posible con este procedimiento, pero lleva siempre algunas semanas y entonces la fecha de inicio de, de, de ejecución del proyecto debe considerarse a partir de eh, septiembre-octubre. No sé, Ale, si ¿sí quieres agregar algo más o, o está, está bien, sí. entonces, o quedó claro. Sí, creo que, que quedó claro. En muchos casos, digamos, siempre va a ser la, el inicio de la ejecución dentro de este año. Eh, han habido, eh, lógicamente, la firma de los, de los convenios y en algunos casos, eh, debido a temas internos que también tienen las instituciones beneficiarias y que a los que intentamos dar respuesta, este proceso... En general tiende a tardar al menos un, eh, un mes más, por lo cual bueno, dentro sí de como comentaba Clara de octubre bueno y máximo noviembre deberían in iniciar la ejecución, ya tener todas las digamos las, eh, la parte administrativa solucionada como para poder dar inicio al proyecto. Ahí está, gracias Ale. Eh, bueno, seguimos avanzando porque tenemos unas preguntas más, pero son, me parece que son tres más. Y, eh, bueno, Martín Fulgueiras nos consulta, nos comenta, hola, trabajo en acortamiento de la brecha digital, pero como profesional independiente, no soy parte de una asociación civil, ¿es posible presentarme o es mejor asociarme con una asociación amiga? Sí, es que eh, de hecho es... Eh, es, una, es un requisito el, el digamos eh, o el asociarse o el, no es posible presentarse fría no en la convocatoria fría no se orienta a personas individuales eh, pero sí podrían ser por ejemplo un grupo de expertos eh, bajo digamos, una universidad o una fundación universitaria, tal vez, eh, digo, por dar algún ejemplo, que eh, pase a ser, digamos, la administradora de los fondos ¿no? y la organización proponente que respalda ese grupo. Esto para, para dar un ejemplo concreto acerca de, de cómo una persona o dos personas podrían llegar a presentarse a, a la convocatoria. Ahí está, perfecto. Bueno, tenemos una consulta de Francisco Montes de Oca para aplicar con un proyecto de formación e inclusión digital cuánto tiempo mínimo es necesario que esté en marcha. Eh, bueno, mm, imagino que te refieres a, a, a, a, a, que el, a, a iniciar el proyecto cuánto tiempo es necesario con anticipación que el proyecto esté en marcha. En realidad no no la idea es que el proyecto de inicio... Eh, bueno, si sí, dependiendo de qué modalidad eh, apliques, eh, si aplicas al tipo de apoyo de subvención, el proyecto dará inicio cuando estábamos comentando en eh, octubre, eh, máximo octubre, noviembre de este mismo año. Sin embargo, si, aplique, si postularas al tipo de apoyo de premio, eh, el proyecto puede haber finalizado o puede estar en marcha. No sé si, si queda claro, pero, pero bueno, dependiendo un poco de, del tipo de apoyo que se, que se solicita. Eh, por último tenemos una consulta, no, por último no, disculpen, tenemos alguna más. Hay una consulta Catalina de Macaya, ¿hay un requisito de contrapartida? No, hay un requisito específico de contrapartida. Bien. Gracias, Ale. Eh, y tenemos la última pregunta de Saya ¿Ecuador puede aplicar a esta convocatoria? Eh, bueno, la respuesta es sí. Ecuador está contemplado dentro de la región de América Latina y el Caribe y el área de cobertura de la ACNIC. Eh, no tenemos más consultas eh, al momento en el panel de preguntas y respuestas. Eh, pero bueno, en caso tengan alguna consulta adicional que nos quieran hacer eh, llegar, nos pueden escribir a frida.lacnic.net, también como, como lo comentaba Ale eh, unos minutos atrás, por ahí pueden contactarnos, escribirnos y podemos eh, responder todas sus consultas. No sé si ha que quedado alguna un... otra pregunta pregunta en el panel, en el chat, pero imagino que no. Perdón, Ale, que te interrumpí. Eh, no, que específicamente, solamente para comentar, eh, por último, que si en, también tienen consultas específicas acerca de eh, cómo formular, digamos, el, eh, el proyecto, a qué podría estar asociado, cómo, digamos, bajo qué eje temático. Eh, postular, que también por favor nos consulten, eh, que son, son algunas de las consultas que, que recibimos y que, y que no siempre es tan, es tan simple formular el proyecto, digamos, y, y definir de, eh, esa fase inicial. Por lo cual también estamos disponibles para, para eso. Bueno, eh, estamos justo... En hora. Eh, ah, tenemos una última preguntita, a ver si la podemos contestar bien rápido. De asistente anónimo. Buenas tardes, ¿una organización puede aplicar a subvención y premio al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es sí, tal como lo comentábamos, eh, puede aplicar a, a subvención y a premio eh, sin ningún inconveniente. Y ahora sí, eh, bueno, no tenemos más preguntas y estamos en hora, así que no queremos robarle más tiempo. A ustedes, ni a nuestras intérpretes. Así que. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Clari y Alessia, por esta presentación. Excelente. Muchas gracias a todos también por sus preguntas. Así que nos despedimos y bueno, nos esperamos en otro próximo webinar. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto.